Programa Activa Startups, como ya os han contado bueno, tanto Antonio como Fabián, es un programa de innovación abierta. Lo que queremos conseguir con este programa es la, es la transformación de las pymes, de las pymes andaluzas en este caso, en el caso de vuestra convocatoria, a través de la colaboración de pymes y startups. Eh, bueno, como también creo que sabéis, el programa está, está impulsado y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dentro del Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME, que es un programa del Ministerio de Industria. Eh, nosotros, la Fundación EOI, somos quienes lo gestionamos en colaboración con la Junta de Andalucía. Eh, ¿Qué os vamos a contar en esta, en esta presentación? Bueno, pues en, así en términos generales os vamos a contar un poquito en qué consiste, aunque es verdad que habéis abundado ya en el sistema de retos con Fabián, entonces creo que lo que más va a interesar de nuestra presentación es cómo vamos a gestionar este programa de ayudas, a quién va dirigido, eh, qué financia este programa cuáles van a ser los pasos a seguir, que tendrán que, los pasos que tendrán que seguir las empresas solicitantes, qué vamos a valorar de esos proyectos y de esas candidaturas y la justificación y el cierre de las ayudas. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste? Pues, pues como, como ya hemos adelantado, es un programa de innovación abierta que se estructura a través de, reto, a través de retos. Esto va a conseguir mejorar sobre todo la competitividad de las pymes que soliciten la ayuda y, y también nos va a dar un, un impulso a todo el, el espectro de, de startups que existen en España y, y en Andalucía. El, el programa se realizará a través de la resolución de retos que tendrán que ser planteados en la convocatoria, de la, en la solicitud de las ayudas. Este reto siempre eh, que se pueda debe, debe de plantearse de una manera muy clara para que nos permita la generación de respuestas de una manera fácil y ágil. Eh, realmente este reto puede ser un desafío eh, que, que es un, un problema o una oportunidad para que la, para la que, cual nuestra PyME no tiene la respuesta y busca la solución en, en una startup. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros, ¿cómo vamos a ayudar al desarrollo tanto del ecosistema de startup como a la mejora de la competitividad de las pymes a través de la innovación? Pues lo vamos a hacer a través de este programa de ayudas. Eh, vamos a, a financiar este proceso de innovación, o sea, esta colaboración entre la pyme y la startup. La intensidad de las ayudas eh, tiene un importe máximo de 40.000 euros. Eh, estas ayudas son, tienen la consideración de pymes, para aquellos que no, que no conozcáis las ayudas pymes, pues es, tienen hasta un máximo de 200.000 euros en todas las ayudas que os vayan concediendo a lo largo de los dos últimos años y del ejercicio en curso. Y para que un poco vayáis eh, viendo eh, las reglas del juego de esta convocatoria, de estas convocatorias… Eh, podréis visitar las bases reguladoras. La presentación se colgará, así que tendréis acceso al link. ¿vale? Las bases reguladoras son estas y de aquí colgará esta convocatoria de Andalucía. Las bases reguladoras son generales para toda España. ¿A quién van dirigidas las ayudas? ¿vale? pues eh, Realmente las ayudas en el caso de Andalucía van dirigidas a pymes que vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el asesoramiento y apoyo de una startup. Es decir, será la PyME la beneficiaria de la ayuda, vale, pero la PyME va a resolver este, este problema, este reto, con la ayuda de una startup eh, que, que al final pues, será eh, quien colabore con ella en, en esta resolución. Eh, las ayudas financian proyectos de innovación en materia de transformación digital, desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes, transformación hacia una economía baja en carbono e incorporación de la economía circular en el modelo de negocio. La, Bueno, como ya hemos dicho, la innovación abierta se entenderá como una estrategia de innovación bajo la cual la empresa va más allá de los límites internos de su organización, va a buscar fuera esta, esta, este proceso de innovación. ¿Qué objetivos tienen las ayudas? Bueno, pues impulsar la innovación de pymes y startups, eh, favorecer la digitalización de las pymes mediante la innovación colaborativa y apoyar al ecosistema de startups español. ¿Qué sectores están incluidos en esta convocatoria? Aquí ya sé sí que hablamos de la convocatoria de Andalucía. La convocatoria de Andalucía va dirigida a todos los sectores. Están excluidos por, por el reglamento europeo eh, las empresas que operen en el sector de la pesca, la acuicultura y aquellas empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. ¿Y cuáles son los requisitos de las participantes? Bueno, en realidad la participante, la beneficiaria, será la que tenga que hacer la solicitud de la ayuda, será la PYME. Eh, la PYME tiene que tener la condición de PYME. Creo que Macarena Martínez va a contar un poquito eh, cuáles son los requisitos para que se tienen que reunir para tener la condición de pymes Deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, tanto en el momento de la resolución como en el momento de la justificación de la ayuda. Y tienen que tener un compromiso previo con alguna startup. O si eh, al momento de la solicitud esto todavía no se hubiese producido, pues bien, porque no habéis sido capaces de encontrarlo, pues eh, se, se firmará una declaración responsable de la contratación posterior de una startup. Ahora bien, al elegir la startup, tenemos que tener cuidado porque esta empresa, esta empresa emergente, debe de cumplir ciertos requisitos. Deben de ser, las startups incluidas en, nuestra, en nuestras convocatorias, deben ser empresas de reciente creación para las cuales no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de constitución. Eh, esto es con carácter general. Puede ampliarse a siete en el caso de las empresas de la biotecnología, la energía o la industria. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos que os enumeramos aquí. Eh, los, vaya, los tenéis también en las bases, o sea, todavía no ha salido la convocatoria, pero está, todavía, está también en las bases y será igual para todos. Eh, no pueden haber mm, su, mm, surgido de una operación de fusión, escisión o transformación. Los términos de concentración, o segregación, se consideran igualmente eh, excluidos de la definición de startups. Tienen que tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España. Es decir, pueden ser de toda España o extranjeras siempre y cuando tengan un establecimiento permanente en España. El 60% de la plantilla deberá tener un contrato laboral en España o contratos mercantiles en el ámbito de la Unión Europea. No distribuir ni haber distribuido dividendos, no cotizar en el mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación y cualquier otro requisito que incluyamos en la convocatoria. En la convocatoria de Andalucía se van a incluir los que vienen aquí presentes. Ahora bien, ¿qué financia el, el programa? Bueno, pues el programa en el caso de la convocatoria Pymes, que es la convocatoria que estamos barajando en Andalucía, nos va a financiar el proceso de los gastos derivados de la PYME para contratar la startup en el proceso de innovación de la resolución del reto, ¿vale? Bueno, como no serán gastos subvencionables los gastos financieros ni las amortizaciones y tampoco se considerará financiable ningún tipo de impuesto salvo aquellos que no sean susceptibles de recuperación por el beneficiario, ¿vale? Eh, ¿Cuál va a ser nuestro periodo subvencionable? Realmente ahora nos encontramos en esta primera parte gris, que es la parte de la identificación del reto. Estáis trabajando en vuestras empresas identificando los retos. Eh, tendremos Abriremos a partir del principio de noviembre. Todavía no tenemos la fecha cerrada porque hay muchos factores que, que la condicionan, pero seguramente sea eh, dentro de las dos primeras semanas de noviembre. Eh, más hacia el principio que hacia el día 15. A partir de ahí tendréis un mes para solicitar la ayuda. Eh, una vez hayáis solicitado la ayuda, se revisarán las solicitudes y, y, y os pediremos la subsanación de la documentación. Eh, tras esto se resolverá. Eh, siempre hay una resolución provisional con un periodo de alegaciones y luego tenemos la resolución definitiva. A partir del momento de la resolución definitiva tenemos ocho meses para la ejecución del proyecto. Este será el periodo subvencionable, es decir, las facturas y los pagos deberán ejecutarse dentro de este periodo subvencionable. ¿Qué pasos tienen que seguir las empresas que quieran solicitar la ayuda? Bueno, pues lo primero es identificar el reto, como bien hemos dicho, y habrá que elaborar la memoria que describa el reto de innovación abierta. ¿Vale? Eh, ahora un poquito más. Ahora vamos a ver un modelo de memoria para que así también podáis ir viendo cómo será, aunque ya queda poco para que abra, para que podáis trabajar en esto. Eh, también tendremos que tener un documento previo de compromiso de por parte de la startup y en el caso de no existir, eh, una declaración responsable. Los modelos los vamos a colgar nosotros, tanto del documento de compromiso como de la declaración responsable. Eh, se deberá solicitar eh, como mínimo tres ofertas a diferentes startups para la contratación de ella. Eh, esto siempre y cuando el importe del proyecto supere, sea igual o superior a 15.000 euros. ¿vale? Si tenemos un proyecto de 14.900 euros, pues no será necesario, pero de 15.000 hasta los 40.000 que financia el proyecto. Necesitaremos que hayáis pedido tres ofertas al, a diferentes startups y que nos emitáis un informe diciendo por qué habéis elegido a la que habéis elegido. El criterio del precio es automático. Si, la elegís, si no elegís la startup que os da mejor oferta económica, tendréis que justificarlo muy mucho. ¿Vale? Eh... Ahora vamos un poquito a ver, porque las solicitudes se dirigirán a la Fundación EOI a través de nuestra sede electrónica, pues os vamos a, a hacer un poquito el, el proceso. ¿vale? Está en nuestra sede electrónica, es decir, en nuestra página web. Y como tenemos la suerte de tener, de tener ahora mismo eh, dos convocatorias abiertas, la de la Comunidad Valenciana. Es muy parecida a la vuestra, ¿vale? Eh, vamos a, a verlo. Pues. Pues entramos en la comunidad valenciana y tendréis esta pantalla, ¿vale? Aquí tenéis un poco el resumen de, de a quién va dirigida, que casi seguro serán los mismos que a vosotros, ¿vale? Y en, en el apartado de documentación encontraremos las bases de la convocatoria, el extracto de la resolución en el BOE. La memoria de solicitud, o sea, el, el modelo de memoria de solicitud, que os lo voy a abrir, el anexo 2, que es el modelo de compromiso con la startup, el anexo 3, la declaración responsable, una guía práctica de, de certificado digital y firma electrónica de los documentos y eh, una guía de acreditación de la condición de PYME, es decir, ¿qué os vamos a pedir?, para que, para que podáis acreditar vuestra condición de PYME. Eh, como sé que siempre os interesa la, la memoria, vamos a ver un poquito lo que os pedimos en la memoria, ¿vale? Vamos a poner un poquito más grande. A ver, tendréis que... Jolín, perdonad. Bueno, tendréis que identificar el sector de actividad y la empresa solicitante, un título del proyecto y, en su caso, en el caso de que lo tengáis, el nombre de la startup comprometida. Aquí vamos a pediros un resumen del proyecto y de la solución del mismo. Un, un detalle de las actividades, de los resultados y el, el presupuesto de lo que estáis solicitando. En este caso, al ser... Una convocatoria de pymes, como solo se financia el gasto derivado de la contratación de la startup, solo tenéis que indicarnos eh, cuánto os vais a gastar en contratar a la startup. Necesitaremos un pequeño calendario y el equipo de trabajo propuesto de la pyme. El de la startup será incluido en el modelo de compromiso, ¿vale? En el caso de lo que la tengáis. Vale, eh, volvemos a la sede electrónica, perdonad. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, pues el, el, el anexo 1 y el 2 el son, o sea, el anexo 2 y el 3 son unos modelos de, o sea, el modelo de compromiso es bastante fácil de, de rellenar, Tener que incluir los datos de la startup, los datos de la PyME y declarar que os comprometéis a trabajar juntos en caso de que la PyME sea beneficiaria. Una vez aprobado el proyecto con la PyME eh, comprometida, no se podrá cambiar la startup, ¿vale? Eh, la declaración es una declaración responsable en el que declaráis que vais a cumplir con todos los requisitos de, que se exigen en el proyecto y la guía de la acreditación de PYME os da unos tips de la documentación que vamos a aceptar para que nos acreditéis esta condición de PYME ¿vale? eh, en el formulario lo vais a tener aquí abajo, igual que lo tiene la Comunidad Valenciana. Y tendréis que crearos un usuario. Es muy sencillo, ¿vale? Eh, con, un, con el número de identificación de la empresa y... Y, y, y, y, y nada más, porque la, la contraseña la incluís después. Entraréis y será muy sencillo. En el formulario os vamos a pedir eh, que nos incluyáis... Eh, pues toda la documentación que se necesita, es decir, la memoria, los anexos, pero todo lo, lo definido del reto irá en la memoria. No os van a pedir datos de definición del reto dentro del formulario. Es decir, una vez tengáis preparado todos los documentos que hemos visto, el formulario se tarda en hacer eh, un par de horas. Subir los documentos de estar al corriente de pago, el censo de empresarios, etcétera, etcétera. Eh, os vamos a pedir el informe y los tres presupuestos para la selección de la startup y, y una vez lo tengáis todo preparado será súper sencillo mmm, realizarlo, ¿vale? Bueno, pues seguimos con, con la presentación aunque ya estamos terminando para no alargar esto demasiado y mmm, ahora no me deja pasar Vamos a volver a... Vale, eh, ¿qué vamos a valorar de, la, de las candidaturas? ¿Vale? Que seguramente os resulte muy útil para enfocar eh, la definición del reto. Bueno, en, en la valoración de los proyectos, una vez hayamos visto que cumplí todos los requisitos administrativos. Eh, vamos a por un lado valorar el reto en su conjunto por otro lado el grado de innovación del mismo eh, se, re, se valorarán también los recursos humanos o materiales que se dedicarán a la resolución de este en el caso de que no tengáis en el caso de que tengáis un compromiso previo se valorarán tanto los de los pymes como los de la startup en el caso de que no lo tengáis eh, valoraremos los recursos que hayáis incluido de la pyme vale y, por otro lado y por último, se valorará el impacto socioeconómico y medioambiental del, del proyecto. Y, bueno, una vez eh, resuelta la ayuda concedida y aceptada, ejecutaréis durante estos ocho meses el proyecto. ¿Y luego qué pasará? Pues, una vez haya llegado a la, al final de la ejecución, se abrirá el plazo de justificación. Eh, para ello, vamos a pedir... ...una memoria técnica en el que el, será una memoria breve en el que nos describáis los resultados obtenidos de, de, la, de la ejecución del proyecto... Pero eh, os vamos a pedir entregables, es decir, evidencias de que el proyecto ha sido realizado o, por lo menos, de que habéis intentado resolver este reto, ¿vale? Eh, pues pueden ser actas de reuniones, fotografías, en el caso de que el entregable sea un manual, por ejemplo, pues un manual. Todo esto lo decimos para que lo, lo tengáis en cuenta a la hora de ejecutar, ¿vale? Eh, necesitaremos también una memoria económica en el que se incluirán una relación de gastos subvencionables el detalle de otros ingresos que hayáis recibido para la resolución del reto en el caso que esto sea así y eh, en el caso que la empresa no hubiera presentado la startup con anterioridad vamos a pedir los datos identificativos de la startup y el equipo involucrado, el ámbito de actividad y la documentación acreditativa de la fecha de constitución de la startup. ¿vale? Esto también os lo pediremos en la solicitud, pero como si no la teníais al inicio, lo tendréis que entregar en la justificación. Eh, se pedirá también una solicitud de pago de los gastos justificados y para ver que todo está en orden y que todo se ha hecho como, como lo requeríamos, pediremos también las tres ofertas y el informe de justificación de la selección de la startup.